Sebastián de Arauco, Tres enfoques sobre la reencarnación. Primer enfoque, 1. La reencarnación a través de las edades. La creencia y doctrina de la reencarnación o pluralidad de existencias en diversas vidas humanas, es conocida y sostenida desde la antigüedad por las diversas religiones y enseñada en escuelas filosóficas. Algunas con la denominación de transmigración del alma y otras con la de renacimientos. Esta es una doctrina milenaria ya la encontramos en todos los pueblos primitivos y en las diversas culturas, lo mismo que todas las religiones, en sus sabios orígenes la han sustentado. Los llamados magos por los caldeos y persas, eran maestros de la sabiduría oculta, que enseñaba la doctrina de los renacimientos, como una de las verdades fundamentales, y sostenían que el alma era un ser espiritual complejo y pasaba por una serie de existencias terrestres y en otros mundos, hasta que finalmente alcanzaba un grado de pureza tal, que quedaba relevada de la necesidad de nuevas encarnaciones. Y desde entonces habitaba en la región de la inefable gloria. Los egipcios enseñaban la reencarnación ya tres mil años antes de nuestra era, con estas palabras, antes de nacer, el niño ha vivido ya y la muerte no termina en la nada. La vida es un devenir, que transcurre semejante a un día de sol, que recomenzará. De los egipcios pasó a los griegos por Pitágoras y sus discípulos. Sócrates, Platón, Empedocles, Apolonio y muchos otros, la popularizaron. Pitágoras enseñaba que, la doctrina de la reencarnación, tenía en cuenta la desigualdad observable en la vida terrestre de los hombres. Una vida en la carne, no es más que una anilla en la larga cadena de la evolución del alma, decía Pitágoras a sus discípulos ya más avanzados, en el grado teogónico. Y algunas veces, les refería pasajes de alguna de las últimas cuatro vidas que recordaba. Nota de pie, 1. a los seres ya muy evolucionados, les es posible conocer las últimas vidas pasadas, mediante la actualización de la memoria espiritual o subconsciente, y también alcanzando la superconciencia por medio del éxtasis. Fin nota de pie, asimismo, Platón enseñaba la doctrina del renacimiento. Decía, para que en esas nuevas vidas las almas de los muertos desgasten sus malas acciones pasadas. Afirmaba que, las almas reencarnadas lo hacen en cuerpos que se asemejan a los que tuvieron en vidas anteriores, e igualmente en instinto y tendencias adquiridas por anteriores experiencias. Entre esas experiencias heredadas de vidas pasadas, colocaba Platón las ideas innatas. Las escuelas de Sócrates y Platón, aseguraban que, las almas toman nuevos cuerpos para repetir una y otra vez sus vidas físicas, a fin de desarrollar las facultades de la psiquis y adquirir la sabiduría. Decía también, las almas vuelven de lado, y los semejantes son atraídos por los semejantes. Y en Fedón podemos leer, el alma es más vieja que el cuerpo. Las almas renacen sin cesar de lado. Para volver a la vida actual, la escuela de Hermes ya sostenía que, las almas bajas y malas permanecen encadenadas a la tierra por múltiples renacimientos, pero, las almas virtuosas suben volando hacia las esferas superiores. Nota de pie, 2, Hermes Trimegisto, filósofo, legislador y sacerdote, perteneciente a la escuela iniciática del antiguo Egipto, y uno de los grandes iniciados. Se considera que vivió por los años 2670 antes de nuestra era, y como el fundador de la ciencia secreta derivada de su nombre, Clemente de Alejandría, le atribuyó 42 tratados, fin nota de pie. Ya en nuestra era, Porfirio, filósofo neoplatónico, discípulo de orígenes y de Plotino, siglo III, con otros filósofos neoplatónicos, enseñaba también la doctrina de la reencarnación. Amonio Sacas Filósofo alejandrino del siglo I, conocido, como Teodidactos por la vastedad de sus conocimientos, sostenía la doctrina del renacimiento de las almas en nuevos cuerpos, y fue quien la transmitió a San Clemente de Alejandría, padre de la primitiva iglesia, la famosa escuela de Alejandría, que en los tiempos del Mesías estaba dirigida por Filón, profundizó el estudio del alma y de las civilizaciones pasadas, y dio un mayor esplendor a la doctrina de la reencarnación. Los neoplatónicos, en diferentes edades, igualmente enseñaron la misma doctrina. Plotino, discípulo de Amonio, de Tiana, decía, es un descubrimiento reconocido desde los tiempos de la antigüedad, que si el alma comete fallos, será condenada a expiarlos sufriendo castigos en tenebrosos infiernos. Luego se le permite pasar a nuevos cuerpos y recomenzar sus pruebas. Decía también, cada alma recibe el cuerpo que le conviene y que está en armonía con sus antecedentes, según sus existencias anteriores. Orígenes, discípulo de San Clemente, el más instruido de los padres cristianos, aceptaba la doctrina de las vidas sucesivas, que era del conocimiento y creencia común de los primeros tres siglos del cristianismo, y por ello fue anatematizado en aquel famoso concilio de Constantinopla y, decía, cada alma recibe un cuerpo de acuerdo con sus merecimientos y sus previas acciones. Obsérvese que no dice, que cada cuerpo recibe un alma, sino que, cada alma recibe un cuerpo. Sostenía también que, las almas, al caer de un estado elevado, trabajan para recuperar ese estado y gloria, reencarnando repetidas veces. Nota de pie, 3, y en una réplica, dejó escrito, pero, respecto a estos asuntos que pertenecen al género místico, Conviene mantener el secreto, porque, la entrada de las almas en los cuerpos, no es cosa que comprendan el común de las gentes, fin nota de pie. Orígenes denominaba penas medicinales a las vidas dolorosas, y que éstas eran proporcionales a las faltas de las almas encarnadas en nuevos cuerpos, para redimir su pasado y purificarse. San Gregorio Nacionceno, 328 a 389, decía, hay necesidad natural de que el alma sea curada y purificada, y de que, si no lo es en esta vida, lo sea en otras siguientes y futuras. San Agustín, cuyo nombre era Aurelius Augustinus, en su libro primero de confesiones, emplea esta frase, antes del tiempo que pasé en el seno de mi madre, no habré estado en otra parte y sido otra persona. La expresión es tanto más notable, cuanto que San Agustín se oponía a orígenes en algunos puntos de su doctrina. Krishna, hacia el año 3000 antes de nuestra era, según la cronología de los brahmanes, dijo, yo y vosotros hemos tenido muchos nacimientos, los míos no son conocidos sino por mí, pero vosotros no conocéis siquiera los vuestros, y en diálogo con su discípulo Arjuna, Véase Bhagavad Gita, dice, así como el alma residente en el cuerpo material, pasa por las etapas de infancia, juventud, virilidad y vejez, así a su debido tiempo, pasa a otro cuerpo y en otras encarnaciones volverá a vivir y desempeñar una nueva misión en la tierra. Los Vedas, que son monoteístas al igual que los cristianos, afirmaban la inmortalidad del alma y la vuelta de nuevo a la carne, sostenían, que el alma es la parte inmortal del hombre, que unas almas vienen hacia nosotros y regresan, y vuelven a venir, que todo nacimiento, feliz o desdichado, es la consecuencia de las obras practicadas en las vidas anteriores. Y según el Corán, Ara nos envía muchas veces hasta que regresemos a él. Ovidio, Virgilio y Cicerón, a través de sus imperecederas obras, aluden frecuentemente a la reencarnación de las almas o vuelta a la vida física. Ovidio cantaba, las almas van y vienen. Cuando vuelven a la tierra, dan vida y luz a nuevas formas. Y Virgilio, en Eneida, 6, páginas, 713, asegura que, el alma al hundirse en la carne pierde el recuerdo de sus vidas pasadas. También nuestros antepasados los celtas, sostenían como principio de verdad, la reencarnación. El ser, decían los druidas, se eleva desde el abismo y asciende por etapas sucesivas hasta la perfección, encarnándose en el seno de las humanidades sobre los mundos de la materia, que son otras tantas estaciones de su largo peregrinaje. El judaísmo, religión basada en las enseñanzas de Moisés, mantenía la creencia de la reencarnación. En sus obras, el historiador judío Josefo hace profesión de fe en la reencarnación y refiere que esta era la creencia de los esenios y fariseos. Los cabalistas, exegetas judíos, se ocuparon intensamente de la reencarnación. Basta leer Transmigración del alma del rabí Saakluria. El pueblo hebreo mantenía la creencia de la reencarnación porque les fue predicada también por los profetas. Estos predicaban la vuelta a la carne en diversas expresiones hoy poco conocidas por falta de divulgación. Sin embargo, a través de las diversas versiones, ha llegado a nuestro tiempo la siguiente del profeta Malaquías, He aquí, yo os enviaré el profeta Elias, antes de que venga el día grande y tremendo del Señor, Malaquías 4 a 5, y prueba de que entre los hebreos había la convicción de la reencarnación, es el hecho de una comisión enviada por el clero judaico del Sanedrín a Juan el Bautista, a preguntarle si él era el Mesías o era Elías. San Juan capítulo primero versículo 19 al 22. Alarmado el Sanedrín por la fama que iba alcanzando Juan de Hebrón, el Bautista, e iniciados en la creencia de la reencarnación de las almas, envían de Jerusalén a sacerdotes y levitas, hombres versados en el conocimiento de las Escrituras, a indagar cuál de los profetas históricos podía ser aquel hombre que hablaba a las gentes lleno de espíritu profético. Esta vuelta a la vida de la carne... Esta nueva encarnación del espíritu de Elías en el niño Juan de Hebrón, hijo de Zacarías e Isabel, y que pasó a la historia con el nombre de Juan el Bautista, es un hecho confirmado por el mismo Mesías, cuando dijo, y si queréis oírlo, él es Elías que había de venir, que estaba anunciado. El que tiene oídos, que oiga, San Mateo 11, 14 y 15. Nota de pie, 4, página 33 del Nuevo Testamento La Editorial Católica, S.A., 1964, y página 55, 1968. Fin nota de pie. La creencia de la reencarnación de las almas, fue sostenida por los primeros cristianos, como doctrina, en los primeros siglos del cristianismo. En el siglo IV y V, San Jerónimo, secretario del Papa Damaso y autor de la Vulgata, en su controversia con Vigilantus el Gales. Debían aún reconocer que el renacimiento de las almas era la creencia de la mayoría de los cristianos de su tiempo. Mas luego, cuando la iglesia entró a formar parte del Estado y hacerse autoritaria, esta doctrina comenzó a ser atacada. La condenación de los puntos de vista de orígenes, por ejemplo, y de las teorías gnósticas, por el concilio de Constantinopla II, año 553, a instancias del emperador Justiniano I, quien promulgó una ley en la que declaraba, todo aquel que sostenga la mística idea de la preexistencia del alma y la maravillosa opinión de su regreso, será anatematizado. Ya en el año 529, Justiniano había ordenado cerrar la antigua escuela de Atenas, uno de los principales centros de cultura desde el periodo ático. Esta anatematización, maldición, en aquellos tiempos, significaba la persecución, por lo que a pesar de ser una creencia sostenida por los primeros cristianos, fue cayendo en el olvido, en las siguientes generaciones. Y en lugar de esta concepción clara del destino en la vida de los humanos, conciliadora de la justicia divina con las desigualdades y sufrimientos humanos, surgieron un conjunto de dogmas que hicieron la oscuridad en el problema de la vida y alejaron al hombre de Dios. Sin embargo, la creencia en las vidas sucesivas, reaparece en el mundo cristiano en diferentes épocas, en la forma de grandes herejías y de las escuelas secretas, pero, fue ahogada por la persecución cruel, en las mazmorras de la Inquisición y en las llamas de las hogueras, en la que millones de seres humanos fueron inmolados en esa época de oscurantismo medieval, por aquellos que se denominaban a sí mismos representantes de Cristo en la tierra y sucesores de Jesús, que predicó y practicó el amor, como todo principio de verdad, surge cual ave fénix de sus propias cenizas. Y así vemos un grandísimo número de personajes de las diversas ramas del conocimiento humano, y también dentro de las filas del cristianismo, sosteniendo la verdad de la pluralidad de existencias humanas del ser espiritual. El eminente cardenal belga, Monseñor Mercier, 1851-1926, al preguntársele si existía la reencarnación, se limitó a decir... No se puede negar que existe. El arzobispo Puacher pasará allí, de la orden de los capuchinos, predicador apostólico adjunto al santo sínodo, Vaticano, es partidario de la tesis de la reencarnación. En escrito al senador Taurredi, su compañero en creencias, dice, si fuese posible popularizar la idea de la pluralidad de existencias en este mundo, sería un medio de realizar la voluntad divina, de permitir al hombre expiar sus pecados purificarse y esforzarse en ser digno de Dios y de la vida inmortal. Esto sería un gran paso que resolvería intrincados y dolorosos problemas que angustian al alma humana. Podrían citarse cientos de nombres, pero a falta de espacio, referiremos tan solo dos militantes en campos opuestos, Antonio Fed. Ozaban, escritor católico del siglo pasado y uno de los fundadores de la Sociedad San Vicente de Paul, en su obra Dante y la filosofía católica en el siglo XIII, reconoce que el plan de la Divina Comedia sigue muy de cerca las grandes líneas de la civilización antigua, basada en la pluralidad de existencias. José Mazzini, célebre patriota italiano, apostrofando a los obispos en su obra Dal Concilio a Dios, dice, nosotros creemos en una serie indefinida de reencarnaciones del alma de vida en vida, de mundo en mundo, de las cuales cada una constituye un progreso sobre la que la había precedido. Nosotros podremos volver a empezar el viaje recorrido cuando hayamos merecido pasar a un grado superior, pero, jamás podremos retrogradar ni morir espiritualmente. Y este fundamento de progreso espiritual por medio de los renacimientos, ha surgido de nuevo, en nuestro mundo occidental a mediados del siglo pasado, por el esfuerzo de ese gran misionero del espiritismo, Hipólito León de Rivail, más conocido con el nombre de Alan Kardec quien ha contribuido grandemente a dar nueva vida a esta verdad, y gracias a él y a la filosofía y doctrina espiritista o espírita, de la cual él fue fundador y codificador, la verdad de la reencarnación se ha extendido por todo el occidente, contando ya con muchos y muchos millones de partidarios que tienen la valentía de desafiar los prejuicios religiosos. Y si en nuestro país no está tan divulgada, ha sido por la coartación de la libertad ejercida por los convencionalismos de las mentalidades anquilosadas y retrógradas.